Tini se subió al escenario de Coldplay Exactamente Tano Fue un momento impactante porque no, Nadie la esperaba, no estaba anunciado ¿Querés que la escuchemos? el público Mirá. de Coldplay? ¿Es el público de Tini? No, pero escuchá Cómo la reciben ¿Quieren que lo pongamos de cero chicos? Porque es sonoro ¿Lo quieren poner de cero? pagas Es un tema eh, de ella, Rodi. No, no, no, no, no capto cuál es ese el tema. Ese tema es de Coldplay. Sí, pero está. Eh, Después ella canta Carne y hueso que es un tema de ella, lo canta sola, él la acompaña en el piano. Sí. Porque lo escuchaba en castellano este, que lo, lo, lo, no sé, yo como no conozco demasiado Mirá, ni de tini a toda la banda, a todo el equipo por recibirme con tanto amor. Obviamente esto creo que es lo más lindo que me pasó en la vida. Muchas gracias por recibirme así con tanto cariño. Estaba de gracias. Paul Rodi? No, no estaba de Paul. Escucha lo que le hizo. Eh. Yo creo que no tiene que ver... Para mí no pega, ¿eh? no sé usted ojo que, que... Ojo, ojo, que no tiene que ver, Tano, con que sea del público o no sea del público. Porque BTS tampoco es del público de Coldplay. Sí. Como es extranjero, lo bancamos de otra manera. No sé quién es Como es, es surcoreano, tampoco. No claro, tengo idea quién es. K-pop coreano, sí. exitosos en todo el mundo, a... estuvieron el 28. Estuvo uno de los BTS, Ajá. el cantante. Como es extranjero, lo bancamos. No, ah, no. vino BTS, cantó no. con Coldplay. No, yo Tini no he dicho recibe críticas. Pero ¿qué pasa? Yo creo que lo interesante, creo que lo interesante y creo sí. que lo que agradece el público es la presencia y la generosidad de un tipo como el de Coldplay, como, claro. como Chris Martin, en invitar a una cantante argentina a compartir una de las noches con él. Y esto también abre la puerta para las noches que quedan. Que no estoy recordando si quedan cuatro noches más. Y eran diez en total. Creo que, creo que están quedando cuatro noches, tres o cuatro noches. Esos... Ahora lo veo bien. Eh, que creo que eh, abre la puerta a la posibilidad Puede de que ser. puedan aparecer otros cantantes exitosos argentinos. Te eh, me algo, el... Rodi. Todas esas, esas luces que vemos en el horizonte. Es del una pulsera que te dan en la puerta. Les dan ellos, ¿no? Los mismos. Te dan una pulsera en la puerta que la podés manejar, la prendés y le vas variando los colores. Claro. Y después la dejás en una caja. Cuando salís O sea, tienen todo pensado los tipos, ¿no? Todo Porque ese marco no es que la gente Todos se pusieron de acuerdo para llevar No el... no, no. Se los da la misma organización de, de, de... Hecho, de hecho, el show tiene Papel picado que vuela por todo claro. el estadio en un momento Tiene pelotas gigantes que rebotan Tiene planetas, contaron... planetas que bajan Pero... Y te quedan a la altura de la cabeza Sí, tiene una no. Ahora, me contaron, chicos, esto chequearon, Rodi Que incluso el color de la pulsera lo manejan inteligentemente aparentemente desde Saturno. Mirá vos. Es mentira, es ¿eh? No, Dan. pero que los, eh, no... No sé si alguien los... maneja el color de la pulsera. Sí, pero claro. métete un botoncito Me y se varía. Me contaron que hay alguien que... Es parte del show. Pero que lo maneja como una... Un... Claro, está unificada todas las pulseras y hay alguien que maneja mm. toda la escenografía. O sea, que les mane... o sea, las pulseras son parte de la escenografía. Cintia, esto es muy fuerte. ¿La, la pulsera Cintia. la maneja uno o se maneja sola? La... La, claro, la pulsera o sea, la maneja la técnica. Ahí está, mira. Chico, te meten un chip. Lo Estábamos de, esperando lo que tini, alguien... ¿Lo de Tini forma parte de una negociación económica? Como una ¿Cómo? negociación económica? No sé si es un acuerdo entre el, la productora que maneja Tini y la de Coldplay, sí, y a lo Tom... mejor con cuestiones económicas del medio, o es simplemente Coldplay que dice, me gustaría que esta flaca cante, con, cante en el contexto del concierto. Me, me parece que Coldplay, lo que ha intentado hacer, tenía que brindar 10 shows. Sí, sí, hay que... Hacer 10 shows calcados no hubiese sido digno de un artista del nivel de Coldplay. Mm. ¿Se entiende lo que quiero sí, decir? Sí, busca, Valeri, por, busca. Eso, por eso yo creo que fue variando todas las noches con diferentes cosas para brindarle al público el show de Coldplay, sí. pero además sumarle otra cosa. Por eso la canción de Cerati, por eso BTS, uh -huh. por eso Tini pero y vamos a ver qué, espera, qué se espera para la próxima ¿BTS noches. es argentino? No, no. surcoreano ah. está no. ¿Y qué, lo hicieron venir de surcorea para acá? Claro. No te puedo creer. Pero, Pero no creo que si era el cantante nada más. Era, era solamente claro, uno de los claro, Por otro como lado, lo que yo no sé es si el público de Coldplay es un público consumidor de Tini. No, seguramente ah. no. No, no hayo la Lo que la pasa, relación. lo que pasa es que el público cuando ve subir a Tini al escenario, mira, mira, bueno, volver, Igual volvé pasa, a poner, siempre, pasa siempre. Volver a, a poner el arranque, el arranque pone A los Guns N' Roses, la última vez. Se que vino, el, el control, chicos. El arranque, ahí está, mira. Mirá el momento que entra Tina. Escuchá el pedal? No la reconocen ahí. Escucha. Wow. Pero... Es eh, más, 80 más. personas, Rodi, no es un griterío. Tano, tenés pantalla gigante. Sí, pero no le sacan la ficha. Sí, no, no... Escucha, Tano. No, no sé ficha. si es la reovación. Cuando lo no a cantar, no la gente grita más todavía. Roddy, no te enojes, no, porque a mí me da la sensación que como dicen quién es. No veo que haya un estallido. Son todos argentinos y preguntan quién es, Tano que no sabes quién es Tini, bueno, es que, que, enoja. El el que enoja. no sé ¿No qué me te querés decir. Gente como el tano no sabe quién es Tini. Yo no sé, por eso tampoco fui a ver Coldplay, pero me parece que no se genera esa locura de decir wow. Me parece, yo creo que voy a meter los manceros santiagueños. A eso sí que no tienen nada que ver. Eso es el chancho y la velocidad de la luz. <risa> Está bien, chicos, no me dejan expresarme este... Es como mi abuelita patea California y sale el agua bollada No, me, no mejoró, ¿está?